Al Día número 6 ¡Ah! ¡Una Coca-Cola! Miren qué gracioso el caramelo que me han traído ¡Me encantó! Ve a ver el video nuevo tocó la playa. Mis amores, estamos en la playa. ¡Ya voy, Sara! Estamos en la playa del hotel. Se las voy a mostrar rápidamente. Miren qué linda está la playa. Miren a Sara. ¡Sarita! Ya terminamos en la playa. La piscina estaba divina. Déjame decirle que la piscina, lo único que no me gustó es que es del mismo tamaño. Es decir, para niños no está muy bueno porque está un poquito alta. Y vamos a comer en este mismo restaurante. Estuvimos comiendo cuando llegamos. Se come riquísimo. Si algo sí está bueno en este hotel es la comida. Está divina, divina, divina. Yo me acabo de pedir un mojito con lichi. Nada del otro mundo, pero más o menos ahí. Y aquí está el hotel. Mis amores, les voy a hacer un recorrido de donde nos estamos quedando. Esta es la villa donde nos estamos quedando. Y como pueden ver, miren, tiene un primer piso. La villa tiene como tres o cuatro cuartos, no me acuerdo bien. Nosotros no los estamos utilizando todos. Tiene esta área aquí, que está súper bonita. Y tienes la vista al mar ahí mismo. Miren qué bonita está esta área aquí abajo. Por acá está la habitación de Ali y justo arriba está mi habitación. Yo de fresca me voy a colar en la habitación de Ali para que ustedes la vean más o menos. Es idéntica a la mía, pero bueno, tiene este portalito que me parece demasiado divino. Miren con la vista al mar. Ay, un gato ahí. Tengo miedo a los gatos, sobre todo porque soy muy alegre los gatos. Pero ahí hay un gato. Okay, vamos para el cuarto de Ali, para que lo vean y por esta escalera pueden entrar a mi habitación yo estoy justo arriba de ella ahí estará abierto el cuarto de Ali, sí yo creo que sí esperemos que no tenga mucho, mucho reguero ¿no? tiene esta entradita su closet y aquí está su cama es igualito, igualito al mío Ay, miren qué lindo lo de Sari me encanta, mira, la tina no es igual a la mía Aquí está el toile y por acá está el shower. Mira. Ahora se van a dar cuenta que la mía no es igual. Este me no es gusta porque tiene eso en madera. El espejo está increíble. Por aquí me pueden ver a mí. Los amo. Y ahora Ali me va a coger y me metí en su cuarto. Esta es una de las tantas escaleras que tiene la villa donde nos estamos quedando y estamos subiendo a mi habitación que seguramente está Marí, súper molesta porque la tuve que dejar ahí porque ya en la playa se está aportando un poco mal. Esta es mi habitación. ¡Hola, Marí! ¡Hola! ¡Ven, mami, ven! ¡Ven, Marí! ¡Marí! Cuando entras a mi habitación, lo primero que te encuentras a la izquierda es el baño. Y miren como le estaba diciendo, ¿ven? Es como de madera blanca el mío. Por acá está el toilet. Lo pueden ver. Uop. Siguen por aquí. Aquí está todo mi reguero, obviamente. Por aquí está el shower. Y aquí está mi habitación. Ay, creo que mi habitación tiene un poquito de mejor vista porque tengo el mar ahí mismo. Como estoy más alta, veo el mar mejor. Por allá, como se pueden dar cuenta, ahí hay alguien haciéndose masaje. Son mis amistades, la charanguita. Salimos de mi habitación, mis amores. Y estamos en este patio interior. Les cuento que ayer cayó tremenda agua y no podíamos cruzar. Nos vinieron a hacer masajes. Ahora nos toca a nosotros un ratico. Pero primero estos señoritos. Tenemos piscina. Ay, qué cómico. Mira, ya le va a caminar por arriba. Hemos llegado en buen momento. Me encanta. En esta piscina que todavía no la hemos utilizado, contra este cristal que está ahí, ya nos metimos. Por acá tenemos una foquita. ¡Mami, tú eres fresca. Hay una biblioteca, mis amores, y la biblioteca se puede convertir en una habitación. Así que si traes más personas y otro espejo, también tenemos una cocina. Por acá está la cocina, aquí nos hicieron la comida el día de Acción de Gracia, que me encantó. No, no, no. Eso que ustedes ven ahí, transparente, ustedes pueden creer que eso es un cristal. Nos hemos dado cada guabonazo, guabanazo, ¿no? ¿Se dicen? Por ahí vienen los postres, por ahí vienen los postres. Mis amores, lo único que se demoran un poquito, en los postres. Y en la comida en general. Ay, Dios mío, El ver al cristal. ¡Tarán! ¡Thank you! Mary, ¡Marie Antoinette! ¡Come in! Come inside, ¡Thank you! Miren, esto que está por acá es tartaleta de coco. Yo sé, para los cubanos que están viendo esto, esto está muy raro y quizás no parezca una tartaleta de coco. Pero ellos dicen que es tartaleta de coco, así que tartaleta de coco. ¿Quién pidió este rosado que se ve tan bonito? ¡Ay! ¡Qué bonito está! Cerecido de guava. Qué bello. Y esta que está por acá es de chocolate. Mis amores, ya acabamos de llegar a Letiz. Es un lugar donde se come, hay show y después discoteca. ¿Y ustedes creen esta niña es su primera discoteca? Miren qué bonito. Yo amo, amo, amo esta marca, House of Mamoah. La amo. ¡Oh, ¡Dios mío! Eso tiene mi nombre por todos lados. House of Muamua, te amo demasiado. Ahora sí, mis amores, ya me voy a acostar Quería mostrarles rapidito, rapidito Antes de acostarme lo que estoy utilizando Es este spray, mis amores Y yo le doy tres espelizazos a la almohada, esto lo hago siempre, tanto en mi casa como cuando viajo. Y me estoy comiendo dos de estas cositas. Y hasta ahora, no me puedo quejar, me ha gustado muchísimo. Duermo bien, ustedes saben que, mis amores, cuando empezó todo este tropelaje de la cuarentena, yo me vi muy afectada con lo del sueño. Así que he hecho de todo para poder volver a mi sueño y dormir como... ¿Cómo dice? Como una lombriz. Como una... ¡Ay, oye! Esto me lo tengo que apretar más. Miren, esto me queda grande. No, que parece un tamal